Muchas gracias, Fulvio, Raquel y amables televidentes. Hoy voy a tratar, como eh, en otras ocasiones, de tener control de mi tiempo para llevarle tres temitas, diría Monseñor de Jesús Moya, o el mismo eh, Fausto, que dice, un, tem un temita. O de Fausto Solar. sí. Eh, y de muy buen contenido. Claro, tiene muchos brillante, escritos brillante. interesantes, tiene varios libros y es de su experiencia sacerdotal y académica. Ese es nuestro pastor. Así es. Mira, la semana pasada nosotros tuvimos la discusión por allá, por el jueves, de la resolución de la Junta, mediante la cual regulaba o indicaba el no proselectismo y el uso de materiales POP que se utilizan para referirse a imágenes de candidatos de miras al 2020. Ciertamente que nosotros como país hemos estado acostumbrados a tener campañas eternas y que no bien salimos de unas elecciones e instalado quienes resultan electos, e inmediatamente se puede percibir que desde el propio Estado se hace un proceso de reelección. Pero en esta ocasión habíamos visto que, o hemos visto, cómo, Leonel Fernández ha ido ascendiendo a una popularidad que para nadie le es ajeno, el carisma y sobre todo la consideración de este pueblo a un hombre que ha sido presidente tres veces de forma democrática y que por demás tiene una característica que no posee el actual presidente ni los anteriores presidentes a que él le precedió. y es que ha sido presidente en circunstancias donde la constitución le ha limitado y que le ha correspondido volver a ser candidato y presidente cuando la constitución no le ha limitado. ¿Esto por qué? Porque en el, 2000, en el 96, cuando es por primera vez gobierno el PLD y lo encabezaba Leonel Fernández y aún estaba vivo Juan Bosch, le limitaba la constitución del momento, por lo que dio paso a la alternabilidad sin tener la intención de tocar la constitución aún teniendo una popularidad que ya empezaba a verse su liderazgo en función de lo que era la institucionalización del país. Ahí fue Danilo Medina candidato, pierde de Hipólito Mejía, Hipólito Mejía a los dos años se interesa y transforma en la Constitución y es la que abre la oportunidad. Lionel vuelve en el 4, vuelve en el 2008, pero en el 2010, antes del 12, recuérdense que vino un periodo irregular de seis años para unir las elecciones presidenciales con, congresuales y municipales en un mismo año, y no dos y dos. Y allí, Leonel, empieza a recorrer el país para constitucionalización de la conciencia social y darle el entendimiento a que necesitábamos renovarnos como país. Y se da la Constitución del 10, que luego le limita a él mismo para presentarse en un nuevo periodo. Y es cuando él, teniendo una popularidad de 56% y una economía fuerte como la que le entregó a Danilo Medina, decide no tocar la constitución de la República por respeto a gobernar democráticamente. Pero ¿qué resulta? Danilo hizo lo mismo que Hipólito Mejía transforma la constitución para hacer un traje a la medida y poderse presentar. No obstante, los controles de la misma constitución lo limitan ahora para el 20. ¿Y qué ha pasado en este país? Que hemos tenido proselitismo desde que se instaló ahí en el 16, y de forma irrespetuosa de todos los controles eh, estatales, o no estatales, jurídicos, lo han ido rompiendo conforme a sus intereses. En cambio, esta junta que se instala posterior en el gobierno de Danilo, ya empieza a dar visos y señales de que debemos de tomarles en cuenta, a pesar de nuestras consideraciones a esos actores, pero han caído en la trampa del poder, como han caído otros poderes, del Estado. Es esa mi preocupación: que una Junta, teniendo la limitación reglamentaria por la propia Constitución, se despache con limitar, porque a quien han visto ascender, y eso le molesta al presidente, a su grupo, es a Leonel Fernández. ¿Tiene la Junta capacidad para regular en estos tiempos? No. Precisamente, el artículo 87 y 88 planifica en qué ámbito o en qué momento la Junta entra en acción. Pero hace el ridículo, porque teniendo observadores, abogados y entendidos sobre las materias constitucionales, se venda como una Decisión viable Y sostenible en el tiempo Pues le digo que no Porque es la propia constitución Que establece en su artículo 74 Pero previamente El bloque constitucional te dice a ti Derecho a la intimidad Es el 44, perdón Seguimos por aquí El 46 Libertad de tránsito Todo lo que se haga en este país Tiene que estar sustentado en esas libertades Libertad de tránsito, ese es el 46 Libertad de asociación, de hacer reuniones, dice Toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley Y usted se puede asociar para fines políticos El 48, libertad de reunión, usted puede asistir a reuniones con fines lícitos y libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es lo que se realiza en esos momentos donde todo ciudadano que tiene el derecho a ser, a elegir y ser elegido, tiene la oportunidad de transitar. Pero cuando hablamos de esa, de esa constitucionalidad, el artículo 74 de la misma constitución establece lo siguiente, establece que principios, reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. No tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Solo por ley, aquí es que vamos, solo por ley, no por resolución como la de la Junta, en los casos permitidos con e, por esta Constitución, podrá regularse, oigan esto, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de racionabilidad, y concluyo con este tema diciéndole para pasar al otro si tomamos esta constitución que es la que nos rige es el manual de procedimiento y del cual debe sujetarse esa, esa propia junta ese artículo 74 será por ley la única manera que usted podrá limitar el derecho de asociación el derecho a tránsito el derecho a reunión y a la expresión de difusión del pensamiento que son uno de los pilares de las libertades no solamente consagrado en nuestra constitución sino en tratados internacionales múltiples y es una garantía de la convivencia pacífica democrática de los estados instuyo yo si tomamos la constitución y comparamos la decisión y la intención de la Junta Central Electoral, está fuera de sí. Improcedente por demás, y me llama poderosamente la atención que esta es la verdadera discusión para llamar a los legisladores de la necesidad que hay de regular precisamente a los partidos la vida o accionar de los políticos, y al final la organización, regulación y vigilancia y resultado final de las elecciones en nuestro país. ¿Qué necesario se hace una ley de partido? Y estamos aquí discutiendo, tratando de imponer por encima de la Constitución aspectos que aún no le competen porque no ha podido tener una ley de partido este país. ¿Puedo acotar algo? Claro que la sí. La propia... Constitución habla de que la Junta es un órgano en el artículo 12 electoral autónomo con personalidad jurídica, independencia técnica y así sigue un párrafo sí. amplio. La propia ley, la 275-97, la que rige, la que estila es de que 90 días antes de la campaña, del día de las elecciones, y que debe abrirse la campaña. No. Entonces eso nunca se ha cumplido en este país, nunca, aunque lo te diga voy a explicar, textualmente. el te diarios. No, otra, otra cosa que la otra cosa que la ley. Nadie la le ha cumplido. Que la ley de la junta no tiene régimen sancionatorio. Para nada, ni persecutor. Solamente en ese periodo que se abre, porque previo a eso todos los partidos deben hacer proselectismo para dar a, a, a enseñar sus Candidato, cuando se tenga pero ya no el está candidato. están muy a destiempo los que han iniciado. Sobre obviamente, todo pero que entonces, oh, precisamente, Dios. abro el escenario porque es precisamente por esta discusión de inconstitucionalidad mm. el que representa que debemos tener una ley de partido. Es por eso. Que ellos mismos, Para que los ya esté, querido que esté. Es para que ya esté regulado y tenga la junta la particular fórmula de limitar esos derechos fundamentales, porque no lo tiene. Pero fíjate qué interesante, ahora sí el artículo 2 es observado por los interesados de esta resolución. Ustedes recuerdan cuando hablábamos y discutíamos de la inconstitucionalidad de la reforma, era porque esa reforma de la, del 2015, quien les habla, le había planteado que correspondía el referendo aprobatorio, porque era una ley orgánica y la aprobaron y la aceptamos y nos está riendo esa reforma como si fuera una ley simple. Ahora es orgánica, ahora es el artículo 112. Qué bella dar, cuánta hipocresía y doble moral. He a eso a lo que me refiero. Pues entonces, haces, se hace necesario que haya una verdadera ley de partido que regule esto y le dé poder a la Junta para regular los tiempos el artículo 87-88 apenas establece lo que acaba de decir Raquel sobre unos tiempos y unos periodos tres meses, muy, tres meses. muy corto entonces definitivamente es inconstitucional improcedente lo que persigue la Junta en esta etapa para finalizar con mi espacio, no pude llevarlo a las tres temas, pero sí voy a abordar un temita, que es el tema municipal, que no ha ocupado. Y en razón de los esfuerzos que ha hecho la comunidad de Pimentel por las constantes denuncias y la falta de información entregada a esa misma comunidad, ¿de qué se ha hecho con el dinero que llega a Pimentel. Esta comunidad, que creo tendremos la visita del movimiento, el Pimentel que, que queremos mañana, debo acotar lo siguiente. La ley municipal establece en su artículo 14 los derechos y deberes del ciudadano que se establecen aquí. En este, en este artículo. Dice, derechos y deberes de los municipios. Son habitantes que tienen su residencia habitual en el territorio municipal. El conjunto de personas que residen en un municipio constituye la población del mismo. Y nos vamos a ir directamente al numeral 7. Dice, el, al 5, consultar los archivos y registros de los ayuntamientos así como obtener copias certificadas de los documentos denominado público municipal conforme lo establecido en la Ley de Libre Acceso a la Información Pero nos vamos aquí desarrollar y formar asociaciones destinadas a la defensa de los intereses colectivos de ámbito comunitario reclamar ante los órganos de gobierno municipal contra los actos u omisiones ...de estos que le perjudiquen individual o colectivamente. Obviamente que tienen deberes de cumplir las ordenanzas y reglamentos y las leyes. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ha habido ciertas discusiones de la calidad o no, la pertinencia o no... ...de reclamar o pedir información. Y es más que claro que los municipios tenemos derecho a todo eso que dice el artículo 40, eh, 14... Sujeto a la forma de accesar a esas documentaciones. Claro. Cumplido que, esto. Muy simple. Muy simple. Una solicitud por escrita. Cumplido esto, creo que no debe haber ninguna dificultad ni desavenencia entre la autoridad. Claro. Ni se puede sentir perseguido. Se ha establecido claramente que lo que se persigue es esclarecer todo lo que ha venido acaeciendo en Pimentel hasta el punto del sometimiento por parte de la propia alcaldía a una funcionaria de importancia capital para el funcionamiento y el ejercicio administrativo, quien se dice ha defalcado por dos millones de pesos y que ha resultado bueno. perseguida internacionalmente. Esperamos que la comprensión en el ámbito municipal llegue a los actores principales y esto le va también para el de aquí Basta con cumplir al pie de la letra lo que indica la norma de organización y administración municipal para tener satisfacciones de administración. Qué pena que tengamos hombres y mujeres al frente de estos organismos que no han dado con devolverle satisfacción a sus municipios y tengan que soportar ahora el embate del reclamo y la solicitud de transparencia en el ejercicio de sus funciones. Si usted no lo entiende, creo que hace bien con alejarse de la función pública y permitir que otros sean quienes lo realicen. Muy fuerte el hermano Francis, como siempre. Gracias hermano por tu Gracias reflexión. Nos vamos tiempo. a una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana.